Pasemos a un ejercicio que dice, escribe un programa PHP que genere un formulario para ingresar dos números y otro que emita su suma. Obviamente este segundo programa va a ser el que reciba los datos del formulario. Vamos. Te doy 10 minutos para que lo pienses vos y después comparamos con la solución que hice yo. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Bueno, el primer programa que voy a crear le voy a llamar form.php. En realidad este, como te habrás imaginado, podría ser un HTML, no hace falta que sea php. Era. Acá es muy importante recordar el action, que a este le voy a llamar sumar.php, vamos a poner dos inputs de tipo texto. No nos olvidemos del submit, porque si no, va a ser difícil enviar el formulario. En el caso del, del submit, en realidad lo que me interesa ya no es el nombre, sino el value. Y para hacer un poco más eh, visual digamos la cosa, vamos a usar un... Label. Esto es un poquito de HTML no Bien, vamos a ver qué tenemos acá. Fíjate cómo a pesar de que la extensión es PHP, el html puede andar sin problemas. Acá eh, que me quedó parece un mayor, puesto. A ver. Sí, acá está, vamos de nuevo, ahora sí, entonces escribo el número 1, 8, 9... Sumar, bueno, obviamente no está porque todavía no hice el archivo sumar.php, pero ya podemos ver cómo la URL se formó con localhost 8080 que es el, el dominio, el mismo lugar de donde estábamos viendo. Sumar.php, signo de pregunta num1 igual a 8, ampersand num2 igual a 9. Así es como se van concatenando los parámetros. Vamos a armar entonces el archivo sumar. Este sí necesita ser PHP porque ya tiene que hacer un procesamiento. Entonces vamos a poner num1, va a ser pesos get porque estoy trayendo las cosas de la URL. Uno. Y vamos a decir que la suma, vamos a ponerlo todo completo. para que sea bien explícito el mensaje y acá voy a bueno, vamos a poner una variable Como te decía antes, recuerda no es realmente estrictamente necesario hacer esta conversión a int. PHP puede hacerlo sin eso. Pero bueno, la, las últimas versiones de, de PHP se han puesto un poco más eh, estrictas, digamos, con el tema de los, los tipos de datos. Así que no está mal decir esto. Bien. Vamos a ver entonces de vuelta. Si sí, ingreso 8 más 9 sumar 8 más 9 es 17. Ahora nota que interesante que esta url, si bien se formó a través de un formulario, no deja de ser una url. Yo podría decir qué pasa si sumo 8 más 10. A ver. Y efectivamente esto funciona. ¿sí? nada No es importante para el ejercicio, pero vale la pena que lo, que lo veas para ir pensando en qué pasa si alguien modifica manualmente esta url. Lo dejo para que lo pienses.